Pertenecemos a un grupo de investigación llamado Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías que hace 20 años era un poco raro, extraño. De hecho, los colegas de nuestra Facultad de Educación decían, ¿y eso de qué va? ¿Qué, qué quieren ustedes hacer? Hoy en día la realidad es que ya la tecnología está omnipresente, es cotidiana, desde que se levantan a que se vuelven a acostar, están constantemente con, conectados. ¿no? Por eso, cuando María José nos propuso el... ¿Qué, ¿Qué puedes aportar en, un, en unas jornadas dedicadas a, o dirigidas a los futuros doctores? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podéis aportar? ¿no? Entonces, la idea fue hablarles de en qué medida la tecnología la podemos utilizar para fines de realización de investigación. De ahí lo del concepto de herramientas para investigadores, investigadoras 2.0. ¿no? Pero hemos organizado, digamos, la... La exposición en dos grandes partes. La primera, que es la que voy a desarrollar yo, que no es hablarles de herramientas todavía. No tiene sentido hablar de, de para qué sirve un martillo si no se contextualiza, digamos, en unas determinadas funcionalidades o fines... Lo que ayer se hablaba un poco de los valores, de la ética, de los para qué, de las, de las cosas, de las herramientas. Las herramientas las abordará Belén en la segunda parte y yo un poquito hablaré del contexto y sobre todo lo que significa o cuáles serían las funciones, tareas a desarrollar por un investigador o investigadora. Primera idea ¿no? de, de esta contextualización. A ver ustedes por la edad pues son jóvenes eh, doctorandos por la edad pertenecen digamos a esto que se conoce como la generación del millennial no los millennials es decir ustedes eh, nacieron a finales de los años 80 primeros años de los 90 y vivieron digamos una infancia que serían digamos los últimos restos de lo que sería la tecnología analógica la recupero después si yo no me equivoco todavía cuando eran niños niñas, eh, la televisión, fundamentalmente, tendría muy pocos canales, eh, utilizarían todavía los vídeos para ver algunas películas, por supuesto, los CDs eh, para ver música o los DVDs para ver. Eh, es decir, es, todavía ustedes son, por decirlo de algún modo, eso, la última generación que han tenido experiencias culturales con un tipo de tecnología física, analógica, por decirlo de algún modo. bueno. Y entonces están viviendo ahora, en este en esta juventud, están viviendo lo que es ya el presente de lo que pudiéramos llamar una sociedad absolutamente, prácticamente digital. ¿no? Ayer se apuntaron ya eh, algunos datos ¿no? y los retomaremos. Bueno, pues antes de hablarle de herramientas concretas de cómo desarrollar las tareas investigadoras, yo quisiera dibujarles un poquito ese, ese contexto el dibujo del contexto de nuestro presente, de esto llamado sociedad digital. Y hay muchas formas de aproximarnos, de definirlo, de describir este presente, este presente. y yo les sintetizo en cuatro en cuatro perspectivas, en cuatro eh, puntos de vista que no son contrarios entre sí, sino vamos a decir que son complementarios. El primero es lo que pudiéramos llamar una perspectiva tecnológica del presente, uno, segundo, algo que podríamos llamar más antropológico-histórico-comunicacional, bueno, lo defino. Otra perspectiva es la eh, sociocultural y una última es la industrial o económica. Vamos a verlo rapidísimamente. Miren, el punto de vista tecnológico, que es el mayoritario, el que eh, más evidente, el más visible, es hablar, como les estaba apuntando, de que el presente es el inicio, el arranque, digamos, de un nuevo tipo de, de era, civilización, sociedad, tiempo, etcétera, donde lo que eran los objetos culturales que hasta durante el siglo XX utilizamos para producir, transmitir y difundir y consumir información, como eran eso lo que nombraba el periódico de papel la fotografía televisión cualquier aparato reproductor a un tiempo donde estos medios analógicos han desaparecido y están siendo sustituidos por todo esto de la tecnología digital en sus múltiples y variadas formas que no dejan de crecer ¿no? desde los teléfonos inteligentes smartphone bueno, smartphone, etcétera, etcétera ayer se habló del Big Data ya como un elemento más de esa sociedad muy tecnologizada, la inteligencia artificial... Bueno, sobre eso es el discurso, digamos, más repetido. Hay otros puntos de vista que quizás no sean tan conocidos. El primero de ellos, o el segundo en este caso, es lo que pudiéramos llamar, decir que el presente eh, es el final de lo que se conoce como la era Gutenberg, ¿no? es decir, es el paréntesis Gutenberg. No sé si conocen el concepto de paréntesis Gutenberg, pero lo que viene a decir que lo que ha sido una forma de comunicación Ilustrado, o sea, basada en alfabetización o combinación de eh, símbolos eh, alfabéticos que parece que es la que a nosotros nos ha, digamos que nos ha acompañado, digamos, en la civilización humana, como la más habitual, pues eso es una anomalía histórica, por decirlo de algún modo. Simplemente representan 500 años en toda la historia de la humanidad. Y lo que destacaría es eso, es decir, que durante los miles de años, los 30.000 años aproximadamente que tiene el homo sapiens sobre el planeta, el modo, las modalidades de comunicación humanas han sido básicamente orales, es decir, a través de la palabra, e icónicas, a través de las representaciones pictográficas, ¿no? desde Altamira eh, de Altamira hasta cualquier cuadro, escultura, eh, representación teatral, etc. La llegada de la imprenta hace 500 años significó que se impuso otra modalidad de comunicación y que ha sido ...predominante hasta hace nada, hasta hace dos décadas. Y resulta que Internet, la aparición de estas nuevas tecnologías... ...vuelven a recuperar de algún modo, pero evidentemente de un modo muy transformado, etcétera... ...pero vuelven a recuperar lo que es una comunicación humana basada en la oralidad. Cada vez hablamos más, solo que mediados, por tecnologías. Y también lo iconográfico, lo, lo visual, vuelve a cobrar un protagonismo tremendo. Eh, quiero decir, el, el envío de memes, fotografías, estamos constantemente haciéndonos selfies, grabando pequeños vídeos. Es decir, lo que ha sido hasta ahora los modos, digamos, hegemónicos de comunicación basada en la textualidad, en, en el lenguaje eh, alfabetizado, etc., eh, son una anomalía. Este es un punto de vista. ¿no? El otro es ya un poquito más complejo y ya tiene más... Eh, como decirte, más peso, ¿no? ¿Cómo es aproximarnos a definir el presente en una perspectiva ya de los 200, 300 últimos años? Hay un autor que supongo que conocerán muchos, o al menos la gente de las ciencias sociales, que es Simon Baumann, ¿no? Y él nos habla, nos habló de una metáfora de lo sólido y lo líquido por la gente, sobre todo, la que no sea del campo, ¿no? Es decir, lo sólido hacía referencia a que, desde hace 200 años, el mundo tenía una serie de valores, una serie de estamentos, una cierta estabilidad, era sólido. Es decir, eh, una persona nacía en un momento determinado, le tocaba una clase social y difícilmente se modificaba, se cambiaba. Las creencias religiosas eran estables. Bueno, la estabilidad, lo, la solidez era lo, lo dominante. Hoy en día, lo que prima en nuestra vida cotidiana y en las estructuras sociales, económicas, es el cambio, la transformación constante. Y, esta, y él utiliza la metáfora de lo líquido, es decir, el presente es un, una sucesión constante de cambios, de transformaciones, de mutaciones. ¿no? En consecuencia, pudiéramos metafóricamente decir que el tiempo de la solidez, no sólo de la estabilidad de las estructuras, de las ideas, etcétera, sería, digamos, eh, es el final, digamos, de, de esa solidez cultural que podía ser representada por libro impreso, es decir, el contenido que había en esa obra cultural era estable, era muy difícilmente modificable, para reeditar un libro hacía falta invertir tiempo, esfuerzo, economía, transporte, muchas cosas. Hoy en día, sin embargo, el ciberespacio, el conocimiento ya no está encerrado en objetos sólidos, sino está distribuido, difundido, evidentemente, por toda esa red de líquida, digamos, de de aparatos y de personas que están conectadas eso nos podría llevar a que estamos en un tiempo por utilizar también algunas categorías propias de la filosofía o de la sociología de la cultura que es Hemos, estamos acabando un tiempo de pensamiento moderno, de la ilustración, de lo que fueron los ilustrados de Rousseau, Voltaire, etc., a hablar un tiempo de posmodernidad, que es uno de los conceptos que llevan ya 20, 25 años eh, funcionando, y que precisamente la posmodernidad es esta amalgama de cosas, de subjetividades que están en constante transformación. Bueno, y hay una cuarta mirada, que también se reitera, se, se apunta y demás, que es una mirada más... Económica o, si queréis, eh, socioindustrial, ¿no? que es hablar de que estamos, en es nuestro presente, estamos asistiendo a la llamada cuarta revolución industrial. Y e insisto en la palabra cuarta, porque todavía hay autores que siguen hablando de que estamos en la tercera, y de hecho es el discurso mayoritario, la primera. Y es volver, digamos, a los manuales que estudiaron ustedes en el instituto. La primera revolución fue aquella de las máquinas del vapor eh, a finales del siglo XVIII. Y claro, la aparición de lo que nos dice es que la aparición de una nueva tecnología no es solo hacer cosas distintas con esa tecnología. Es que sus implicaciones sociales y económicas son brutales. Es decir, tienen un, un potencial eh, de golpeo sobre lo que es eh, la sociedad que la transforma. Entonces, la aparición de aquella primera tecnología basada en la máquina del vapor era inventar un, un objeto que sustituía la fuerza humana. ¿no? Es decir, hacía cosas que las hacía sin cansarse, sin cansarse, mientras los humanos, a eh, caminar o lo que sea, lo, nos cansamos. ¿no? Es decir, la primera revolución industrial, el vapor, supone, digamos, el paso o la creación de las primeras grandes ciudades, de las fábricas, de, la, de las urbes, bueno, y los efectos ya históricos que ha tenido ya los conocen. La segunda es ya a mediados, finales del XIX, con la aparición, sobre todo, de nuevas energías como es la del carbón, evidentemente en la aparición del petróleo que trae ya otro tipo de máquinas ¿no? y es ya la producción en, en, masa, ¿no? en masa y que es la que nos acompaña a lo largo del siglo XX ¿no? y a finales del XX justo eh, un poquito antes de nacer ustedes como les decía que son los millennials eh, allá por los años 70, eh, 80 se produce, digamos, la, empieza a producirse la tercera revolución industrial que es la aparición de la llamada... La revolución informática, ¿no? Que es fundamentalmente la aparición de los computadores, los ordenadores, máquinas que procesan información y, sobre todo, ya al final del siglo XX, eh, ya ustedes ya, ya, ya eran niños, viene ya la conexión entre esas máquinas y aparece el concepto y expansión de Internet. Bueno, pues eso que hace 20 años era una, era representaría la tercera revolución industrial, hoy en día empieza ya a aparecer el concepto de la cuarta que es ya lo que ayer eh, varias personas hablaban aquí de la aparición de la mezcla del Big Data, de la inteligencia artificial, en definitiva, que es lo, lo interesante. Las máquinas empiezan a tomar el poder, las máquinas empiezan a fun funcionar sin que los humanos tengamos que intervenir sobre ellas, empiezan a tomar decisiones de modo autónomo. Y esto es hacia donde estamos, digamos, caminando, o es el presente más inmediato, ¿no? Las máquinas, por decirlo una palabreja tal, las máquinas inteligentes o la Internet de las Cosas, que creo que también ayer se nombró. En definitiva, ¿cuál es el dibujo del presente donde trabaja un investigador? Pues eh, es simplemente una síntesis de, de muchas de estas miradas que acabo de apuntarles, ¿no? De estas perspectivas, ¿no? Pues estamos, somos ya individuos conectados de forma permanente, la hiperconectividad que es uno de los conceptos que se manejan. Otro es que eh, estamos conectados con otras personas y configuramos grupos con los que intercambiamos información, las redes sociales, todo esto ya lo conocen. Otra característica cultural importante es que Fundamentalmente producimos y consumimos lo que se conocen como micro contenidos, es decir, eh, son pequeños segmentos o, o pequeñas unidades de información en formato fotografía, audiovisual, eh, infografía, lo que quieran, pero prima más lo micro de consumo, que ya obras, volúmenes, cada vez se leen menos libros completos, ¿no? Cada vez cuesta más el Quijote, siempre nos costó. ...pero ya abordar hoy en día el Quijote que tal... ...la información, como hablábamos antes con la metáfora de, la, de lo líquido... ...es que es fluida, constante, cambiante, mutable... ...bueno, constante... ...la automatización de los procesos, por aquello que estábamos apuntando ya... ...las máquinas empiezan a, a tomar decisiones en función de datos, de Big Data... Eh, esa, esa, esa, esos algoritmos que procesan la información para tomar decisiones por parte de las máquinas y sobre todo me gustaría destacar también el concepto de hipertextualidad no solo estamos las personas conectadas sino que las unidades de información entre sí también están conectadas lo cual nos lleva a navegar de modo tal bueno, llegados a este punto que es simplemente una introducción y mis diez minutitos ya para dejarle la, el resto a, a Belén a ver, llegados a este punto, me gustaría hacer una reflexión, vamos a ver. Belén es, sería representante, yo creo que es, está muy bien que estemos ambos, porque es la, la joven investigadora y yo ya soy veterano, por no decir, antiguo ya, eh, investigador. Yo eh, llevo más de 30 años, 30 y algo de años, en, en este oficio, ¿no? En este oficio. Entonces, yo les decía a ustedes que eran la última generación como millennials que vivieron en su infancia... Eh, la cultura analógica y ahora viven plenamente la cultura digital. Bueno, pues yo pertenezco, digamos, a una generación que viví de lleno cuando tenía la edad de ustedes, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, lo que era ser un investigador eh, predigital o si queréis, analógico. Y entonces voy a hacer un repaso pensando en mi propia experiencia, pero que a la vez creo que puede ser representativa de cómo ha ido evolucionando cómo está evolucionando lo que son las funciones y tareas de un investigador en estos últimos 30 años y que, eh, y que está condicionada, esas tareas y funciones investigadoras, condicionada por la tecnología y el contexto sociocultural tecnológico que tiene a su alrededor. Entonces, yo les decía, esto no lo conocerán, pero estoy hablando ya como de, de, de la prehistoria, ¿no? Los que éramos investigadores, teníamos veintipocos años, en el año 80, en el 80 eh, y pertenecemos a ese tiempo predigital o analógico, para obtener información teníamos que ir a las bibliotecas. Y fundamentalmente las bibliotecas, y era una cosa que me llamaba la atención, in, bueno, me llamaba, era incómodo, pero estaba allí, era parte del, del panorama es que los libros estaban encerrados, estaban bajo cristales, bajo candado. Y cuando un investigador, o un alumno, un profesor, profesora, quería consultar un libro, un libro que sabía que estaba en esa biblioteca, tenía que rellenar fichas de papel, una a una, para consultar tal, entregárselo al responsable de la biblioteca, al bibliotecario o bibliotecaria, este iba a donde estaba él, el estante y nos daba el libro. O sea... Imagínense solo para acceder, de verdad yo hoy lo pienso, en aquel momento era de lo más normal, habitual y no era extraño. El acceso a la información era dificilísimo y, y eso teniendo la gran ventaja de que la universidad que tú estuvieras estuvieran esos libros. Lo dramático, que era lo que sucedía habitualmente, es que tu biblioteca, y máximo si estábamos aquí en Canarias, tu biblioteca no tuviera los libros ni las revistas en papel, porque solo podía existir en papel, eh, que se publicaba a nivel internacional. La única forma de conexión, y era lo más similar posible a, a consultar una base de datos internacional, era, y no sé si los más, las, los más veteranos un, eh, una pequeña revista muy un folleto, como quieran llamarle se llamaba Current Content que publicaba los índices de la, simplemente eran los índices de las revistas y eso, desde que lo publicaban a que nos llegaba, imagínense aquí, en, en la ciudad de La Laguna, podía pasar dos meses, ¿no? no no sé cuánto tiempo. Bueno, Y uno a lo que accedía era simplemente a, a listados de índices de revistas, no a los trabajos para poder verlos. ¿Cómo uno conseguía esos trabajos? Pues correo postal. El correo electrónico no existía. ¿Qué consistía el correo postal? Pues que esa revista que ponía, publicaba los índices de las revistas internacionales, al final venía como un índice eh, de los autores, es decir, quien publicaba allí tenía, eh, aparecía eh, su apellido, como si fuera una bibliografía, y la dirección de contacto. Entonces, había que escribirle a ese señor, señora, que estaba pues evidentemente a muchos miles de kilómetros, escribirle y a ver si se dignaba, y le venía bien, que nos enviase una copia de, de, su, de su artículo. Bueno, como podéis imaginaros, en aquel momento era fascinante, de verdad. Era, yo recuerdo que lo vivía en el momento de la tesis doctoral, fascinante cuando si recibía un trabajo de un señor de Michigan, ¡oh, mía, me ha enviado! Me ha considerado bueno. Pero ese era el contexto de, de, la, de la forma de trabajo predigital, ¿no? Todo en papel y destacaría el concepto de ciencia cerrada, que está vinculado a eso, ¿no? A los derechos de autor, al copyright que, que se publicaba. Bueno. Aparece la, la, lo, que llama, lo que llamé antes la revolución informática, ¿no? que fue eh, a finales de los 80, década de los 90, fundamentalmente. Es decir, los investigadores e investigadoras empezamos a tener una computadora, un ordenador, un PC, un personal computer, en, en nuestro departamento o en nuestra casa, ya eso dependía, es decir, teníamos una, una máquina, una máquina computadora. Me olvidé comentar antes antes, que el investigador eh, solo hablé de cómo conseguía información. Pero, ¿cómo producía información? Pues era con una máquina de escribir. Y no saben ustedes lo que significaba pasar a limpio eh, o corregir todo eso. El concepto de copia y pega, que es un concepto habitual en el mundo del Word, ¿no? de los procesadores de texto, realmente, los que éramos de la etapa predigital co cortábamos papel... Y lo pegábamos encima de texto escrito. ¿Eh? Por eso lo del copia y pega, ¿no? Copia y pega que hace referencia a una acción motriz de la época. Bueno, eh, la llegada de la computadora fue algo revolucionario. Lo primero que hizo fue eso, que eh, aparecieron estos procesadores de textos y no había que estar cortando pegando, sino era increíble cómo podía cambiarse una pequeña frase en un momento. Bueno. La idea es que es eso, eh, aparece la Internet, esto, la, la Internet nos aparece a finales de, de los 90, yo creo que mi primer acceso a Internet es del año 94, 95, mi primera página web es del año 97, lo sé, porque lo llevé a un congreso en el año 97 y, y demás. Y bueno, aquello fue o sea, absolutamente fascinante, fascinante el poder consultar en bases de datos internacionales, eh, catálogos, fíjense la idea, catálogos, los índices de las bibliotecas, no el libro completo, eso viene después. Viene después. Bueno, empieza la comunicación por correo electrónico, fue otro salto cuantitativo enorme, tremendo. La primera vez que yo oí hablar del correo electrónico fue en el año 92, recuerdo, en un congreso en Barcelona, donde era un congreso de tecnologías de la información y allí tuvimos una reunión un profesorado que dábamos una asignatura que se llamaba tecnología en, en las facultades de educación. Éramos cuatro bichos raros allí y uno de ellos más espabilado nos dice ¿por qué en vez de enviarnos eh, correo postal nos enviamos una cosa que se llama correo electrónico? Ni, yo no sabía lo que era. Callé la boca, yo solo sé que llego aquí a la laguna y empieza a preguntar ¿Alguien sabe qué es esto? Y nadie, prácticamente nadie, ¿no? Bueno, eh, luego todo fue muy rápido, todo fue muy rápido. La ciencia en esta época sigue siendo cerrada, eh, las revistas todavía eh, se publican mayoritariamente en papel y alguna empieza a ser electrónica, ¿eh? electrónica. Voy a contaros una anécdota mía personal, mía personal, de esta época más o menos. Saben que los investigadores tenemos que ser evaluados eh, por la productividad yo en el año 90 y… no recuerdo exactamente… No, oh, perdón, no fue 90 y pico, fue un poco más tarde, 2002-2003, presento en Los Sexenios un artículo eh, que fue publicado en una revista electrónica, era muy pionera, me parecía, no sé, tal cual. Y me vino rechazado y puntuado, no sé, si con un, un sobre 10, con un 1. Ese artículo, y fue rechazado porque no fue publicado en una revista no se concebía que se pudiera publicar eh, un trabajo académico fuera del papel. Todavía lo, ele lo electrónico era desdeñable. Bueno pues ese artículo que les estoy nombrando que fue rechazado en la evaluación, es el trabajo más citado que tengo desde hace muchos años y seguramente siga siéndolo no. Bueno, almacenamiento en discos nos dedicábamos muchísimo a la piratería y esto era algo normal. Y cuando hablo de piratería me refería a eh, copia este archivo, copia este, este programa, este software, lo que sea. Era de lo más habitual y nadie se lo cuestionaba. La llegada a mediados de los, eh, del 2000 aparece ya la Internet y a esto también ya empieza a revolucionar esto de forma considerable. Prácticamente este es el tiempo en que estamos ahora. Ahora yo diría que estamos en un tiempo como de transición entre lo que sería la investigación 2.0, que es la que ahora vamos a presentar herramientas, con la que viene ahora, que es la 3.0. Son etiquetas. etiquetas, ¿no? Pero básicamente, fíjense, ya un investigador investigador, a través de su máquina conectada a la red, acceso a información ilimitada, ilimitada. O sea, realmente lo difícil ahora es no intoxicarse de tanta información. Tanta información hasta provoca confusión. Bueno, tenemos la posibilidad de que cada uno de los investigadores pueda autopublicar, hacer público, digamos, en la red eh, lo que hace y compartirlo, lógicamente. Para eso se están creando y promocionando, yo no voy a nombrar nada, esto lo hará Belén, lo que serían redes sociales de comunicación entre investigadores. Muy importante ser miembro de ellos. En esta época empieza a cuestionarse eso de los derechos de autor cerrados, el copyright. Y se empieza a hablar, en vez de copyright, derecho de autor, copyleft, ¿no? o copia, digamos, abierta a la reutilización por otros. ¿no? El, en estos últimos años, 10 años, ya la publicación en papel ya ha pasado a un segundo plano. Se ha invertido lo que les contaba antes. Ahora prácticamente todo se publica de forma electrónica. ¿no? Los contenidos son abiertos, cobra. Eh, relevancia. Esta idea, no cerrados, no del propietario, sea una empresa, una universidad, un autor, sino abiertos. Ayer se habló, se habló de este tema. ¿no? Y, evidentemente, la conectividad a la red por parte de cada investigador es permanente, ya no es una cosa rara. ¿Hacia dónde estamos caminando? Estamos a medio camino, ¿no? en el tránsito. ¿Qué sería lo que pudiéramos llamar la investigación 3.0? Pues ya, el investigador e investigadora completamente virtualizado, completamente digitalizado. Si no vive, produce, consume, si no está en la red, no existe. Este es una, un cambio radical a cuando hace 30 años empecé a trabajar yo en este oficio. ¿no? Entonces, elementos clave que son y que Belén ahora les va a decir las formas, las herramientas. El tener visibilidad e identidad académica en la red. Yo existo si soy identificable, ¿eh? si tengo esa identidad digital y me hago visible en, en, en distintos sitios. A la vez, tengo que ser un investigador que no tengo que estar necesariamente buscando la información. Tengo que seguir haciéndolo, lógicamente. Pero ya los robots empiezan a que eh, la información llegue a mí. Esto es importantísimo, ¿no? las alertas automatizadas el saber manejar eh, las claves para que cuando se publican cosas que yo, de mi campo, de lo que sea, o de revistas, o ámbitos, que, o autores que a mí me interesan, me llegue a mí la información, no tenga yo que ir a buscarla. Eh, lógicamente, hay que trabajar más, no con los colegas de tu universidad inmediatos que tienes alrededor, sino con otros investigadores que están alejados geográficamente. ¿no? La comunicación colaboración permanente con otros investigadores. Hacer proyectos juntos. ¿no? Otra cosa importantísima. Al ser visibles, identificables, al desarrollarse el Big Data, al desarrollarse la inteligencia artificial, ¿qué ocurre? Que cada vez estamos más sometidos a la evaluación permanente de lo que producimos. Sin que queramos, hay robots, máquinas, bots, que están chequeando lo que hacemos y nos dan índices de citas, de productividad, de, de lo que sea. ¿no? Por tanto, eh, el investigador está, como digo, sometido o expuesto, igual que pasa en el resto de la sociedad, a la pérdida de lo privado, de lo íntimo, sino que ya la propia tecnología, eh, aunque no lo queramos, hace visible nuestra productividad y, por tanto, los rankings son, están a la orden del día, que nos guste o no nos guste. Eh, el concepto de ciencia abierta, no sé si ayer por la tarde ya apareció, supongo que sí. Es decir, ciencia abierta, a diferencia solo del, open, eh, del contenido abierto, ya no es solo acceder a lo publicado para que otros lo lean, otros investigadores, que es el concepto que está más o menos vigente. Ciencia abierta es que los datos que yo produzco de mi investi investigación también los dejo abiertos. Y otros investigadores con los datos que yo trabajé puede sacar otra publicación. No sé si pillan el… pero esto es muy importante, ¿eh? Es decir, no es solo hacer visible mi artículo científico, sino mis datos de mi investigación para que otro investigador explote esos datos. Y bueno, etcétera. El concepto de analíticas en tiempo real… Las analíticas eh, es eso, eh, la materialización o la representación visual de lo que serían grandes cantidades de datos en tiempo real, eh, cómo va transformándose y, lógicamente, el tema de los robots inteligentes, ¿no? todos los bots, etcétera. Bueno, y llegados aquí, que este es el panorama, <risa> Belén va a intentar eh, aterrizar, ¿no? aterrizar en herramientas concretas. Bueno, la idea ahora también es eh, continuar viendo cómo de alguna forma podemos hacer posible que esa visibilidad eh, que, vamos, que queremos tener como investigadores en la red, pues qué herramientas o qué recursos podemos utilizar para materializarla, ¿no? para, llevar, para, para hacernos visibles. Una cosa muy, muy importante que debemos plantearnos como investigadores es, por ejemplo, poder identificar nuestras publicaciones en la red, porque eh, eso nos va a permitir que eh, hacer un seguimiento o identificar toda nuestra producción utilizando nuestro DNI digital o nuestro DNI como, como investigadores. Y eso es lo que sería el código ORCID. Si no lo tienen, es algo importante que tienen que, que sacar ya, porque toda la producción científica que tengan debería ir identificada con ese código y es una forma de unificar y centralizar toda esa producción que vamos a ir generando en, en una línea de investigación o que vamos a eh, ir eh, produciendo en un determinado ámbito. Eso con respecto al código ORCID que es como ese eje central que nos va a permitir identificar. Pero también hay otras redes, hay otras plataformas que de alguna forma nos van a permitir eh, automatizar o identificar aquella producción que se publica o que evidentemente publicamos nosotros, pero que eh, recoge o que puede automatizar la, eh, la centralización de esa producción científica. Por un lado está Google Académico, que esto lo han utilizado porque es una eh, base de datos de documentación que nos permite hacer búsquedas de eh, artículos, de revistas y de libros que pueden estar vinculados a nuestra línea de investigación, con lo cual seguramente lo han utilizado, pero como investigar Además, podemos contar con un perfil personal y en ese perfil identificamos, tenemos una relación de artículos que en los que hemos, pues, de, o de comunicaciones o de eh, productos de carácter científico y académico que se han publicado y que están asociados a un autor, en este caso eh, a nosotros como, como autores y autoras. Y podemos. Eh, también tener pues, esas alertas de citación que también eh, nos llegarían, ¿no? a esas alertas a nuestro correo electrónico y mmm, van a permitirnos identificar o tener una notificación cuando se producen esas referencias. ¿no? El Research ID funciona de la misma manera que el código ORSID y, sería, eh, y funciona de, un, de una forma muy similar. Algunas revistas piden un tipo de código y otras revistas piden otro tipo de código, pero la idea básicamente sería lo mismo, que es identificarnos o, ide o identificar a los investigadores en general para centralizar eh, la producción de esas personas. Esto es muy importante porque en el momento en el que no se utilizaban este tipo de referencias, una de las cosas que podía ocurrir es que aunque identificamos a los autores por su nombre y apellidos, pues en algunos casos las normas de citación, no, en función de las que se utilicen, pues se utiliza solo un apellido, en otros se utiliza ambos, en otros se utiliza la inicial, puede que coincidan eh, los apellidos de varios autores y la inicial, pero no su nombre. Entonces, este tipo de errores o los posibles errores que se podrían producir en la identificación de los autores pues eh, de alguna forma difuminaban o, de, o, o hacían un, menos visible la producción de, una, de un determinado autor o autora. Entonces, de la utilización del código Orcid o del Researcher ID, nos va a permitir de alguna forma hacer esa, esa centralización y siempre tener identificada a la persona a la que queremos consultar o identificarnos nosotros mismos como, como investigadores y como eh, autores de esas producciones de carácter científico. Eh, además de, de hacer esa identificación, existen redes sociales de investigación que nos van a permitir recibir alertas de aquella información o documentación que se está publicando en relación a nuestra temática o a nuestra línea de investigación. Esto nos permite también estar actualizados y recibir la documentación de referencia en un determinado ámbito. Como decía Manuel antes, si, no, si, si solo dependemos del acceso a la biblioteca, pues puede ser que sea más fácil perder información y no tener toda la información que, que podría estar a nuestra, a nuestro alcance. ¿no? Si identificamos bien cuál es nuestra línea de trabajo y cuando accedemos a una de estas redes sociales, por ejemplo, podemos consultar a aquellas personas de referencia a las que además podemos seguir, podemos mantener cierta actualización en ese ámbito, también en la medida que esté a nuestro alcance, y tener información de relevancia para utilizar en nuestras investigaciones, en la producción científica que estamos generando. Les he puesto dos ejemplos, ResearchGate y Academia. En el caso de Academia, pues es una plataforma en la que los autores suben sus artículos y demás, y en ResearchGate también se genera un índice de lecturas y un, un índice no de impacto porque lo tendríamos que consultar en Web of Science o en la FECID, pero sí que, sí que puede ser de referencia, nos puede ayudar a identificar esas citas que se están generando en relación a los artículos que, que, que estamos produciendo en nuestro perfil o que estamos eh, consultando. Por supuesto, podríamos hablar de trabajo colaborativo. Esto es muy importante. En el momento, en, en un momento en el que este tipo de aplicaciones no existían, seguramente todos los que están aquí presentes son capaces de reconocer que han trabajado con versiones de documentos y que en momentos determinados dicen, bueno, versión 1, versión final 1, eh, versión final 2, versión final 3, y que llega un momento que eh, la gestión de los archivos que estamos utilizando pues, se hace especialmente complicada. Con la utilización de recursos de trabajo colaborativo como los que tenemos aquí, que seguramente ya conocerán, pues ese problema mm, quizás no se resuelva del todo, pero sí que ayuda bastante y que nos eh, permite tener una mayor comunicación con los compañeros con los que estamos haciendo un trabajo colaborativo o incluso con nuestros directores y directoras de tesis con los que podemos y tenemos la posibilidad de compartir y trabajar de forma colaborativa para estar produciendo y corrigiendo dentro de un mismo documento. Esto realmente va a ser muy útil y, y bueno, pues eh, es casi un imprescindible, diría yo, ¿no? Luego también tiene que ver con, lo que, con, con la gestión de proyectos. Una de las cosas más importantes en el proceso del desarrollo de una tesis doctoral o de cualquier proyecto de investigación incluso, tiene que ver con la gestión del tiempo, con la asignación de tareas y por supuesto también con el cumplimiento de los plazos que nos imponemos, porque muchas veces hacemos una planificación, pero si esa planificación no la cumplimos, eso nos dificulta mucho llegar a las metas que nos hemos establecido. ¿no? Entonces, debemos establecer una planificación que también sea realizable, algunas de estas aplicaciones son de utilidad y nos van a permitir eh, gestionar esas tareas e incluso modificar los plazos si así lo necesitamos y ser conscientes también del camino que nos queda por recorrer. Por, un, eh, por, un, por ejemplo, está Asana y Trello, que son eh, más o menos similares. Y estas dos aplicaciones me permiten además establecer, por ejemplo, grupos de trabajo cuando se trata de proyectos, establecer quiénes son las personas responsables, identificar tiempos, parcializar una tarea donde pueda identificar qué eh, aspectos o qué eh, fases de esa tarea se han ido consiguiendo. Y, por supuesto, Google Calendar, que esto es eh, el sistema de agenda de, de la plataforma Google a la que tienen acceso con las credenciales institucionales también, que también... Eh, puede ser de especial ayuda y que además nos permite, por ejemplo, adjuntar eh, archivos o documentos a los eventos que incorporamos en nuestra, en nuestra agenda. Algo que también es muy útil cuando, por ejemplo, necesitamos revisar una documentación para una reunión o para eh, un seguimiento concreto que vamos a tener en una fecha determinada. Mm. Uno de los aspectos más importantes que yo quería que viéramos hoy es lo que tiene que ver con esta eh, diapositiva que les he puesto aquí, porque bueno, yo he identificado algunas que seguramente tienen más relación con nuestro ámbito de investigación, que pueden por supuesto ser de utilidad para los que están aquí presentes hoy, pero seguramente hayan otras eh, bases de datos que sean específicas de cada uno de sus ámbitos de investigación y que es necesario también hacer esa revisión de cuáles son, eh, las bases de datos de utilidad y de referencia en cada uno de vuestros ámbitos para tenerla eh, a nuestro alcance y tenerla como herramienta eh, casi como de acceso, como, como el que accede al campus virtual o accede al correo electrónico, pues son herramientas que un investigador debe tener también en su, en, sobre su escritorio, por decirlo así, ¿no? Entonces, en este caso hemos destacado Scopus, que eh, es también una base de datos internacional y permite eh, pues, hacer una búsqueda, tanto en castellano como en inglés, sobre artículos de carácter científico. Dialnet, que es principalmente eh, también sobre artículos en, en Español, redalic latindex Latin y Scielo cielo eh, de la misma forma eric por ejemplo es específica del ámbito educativo y también a nivel internacional web of science que eh, tiene también pues eh, un, es una base de datos también a nivel internacional y que también es especial, eh, especialmente reseñable porque bueno pues tiene eh, importancia al igual que la base de datos de Scopus. Mm. Lo siguiente que les voy a comentar, yo tengo que decir que en el momento que elaboré la presentación le dije a Manuel, Manuel, lo pongo o no lo pongo, porque mmm, tenía cierta cierta preocupación por lo que voy a decir ahora, porque mmm, este buscador de artículos científicos es un buscador que no tiene una dirección fija y tiene ese nombre, pero cada cierto tiempo cambia de ubicación. ¿Por qué? Porque es ilegal. Entonces, eh, esto implica que cuando no tenemos acceso a un determinado artículo de carácter científico que puede ser especialmente relevante para un trabajo que estamos haciendo, pues desde aquí podríamos descargarlo, pero tenemos que ser conscientes de que la, lo que estamos haciendo no es una acción legal porque estamos descargando un artículo por el cual ...debemos pagar o debemos tener permiso para descargarlo y no lo tenemos. Dicho esto, tenemos que tener en cuenta que la Universidad de La Laguna, a través del punto Q... ...tiene acceso a muchísimas revistas y si nos conectamos desde la universidad podemos descargar muchos de esos artículos. Es posible que desde el punto de Q no se tenga acceso a determinados eh, recursos... Pero algunos departamentos que necesitan de determinadas eh, revistas porque son de consulta habitual o son especialmente relevantes para su ámbito de investigación, pues pagan la suscripción correspondiente a, a esos materiales. Aún así, sí que creo importante que conozcan y sean conscientes de que este recurso existe, pero que es ilegal. Vale. De la misma forma, no todas las publicaciones tienen la misma relevancia. Y eh, esto, bueno, deben saberlo porque también hay una polémica importante vinculada a las publicaciones y a las revistas de investigación y eh, algunas de estas revistas están publicadas en el directorio de revistas eh, de acceso abierto. No todas las revistas exigen que haya eh, una revisión por pares, una revisión eh, de ciegos. Entonces, eh, es importante también tener conciencia de que no todas las publicaciones tienen el mismo, la misma eh, calidad. Vale. Dicho esto, bueno, hay otros elementos que una vez tenemos la bibliografía y tenemos los recursos disponibles que vamos a necesitar, nos van a ayudar a hacer esa gestión bibliográfica. Y, por supuesto, la gestión bibliográfica es algo que te debemos tener presente desde el minuto uno para no perder ninguna referencia y para tenerlas eh, perfectamente identificadas que es uno de los trabajos más arduos que debemos enfrentar a la hora de desarrollar cualquier trabajo de investigación, pero especialmente el desarrollo de la tesis doctoral. Yo les recomiendo especialmente la utilización de Mendeley, pero eh, pueden utilizar cualquier otro. Les he puesto aquí, por ejemplo, el ejemplo de Sotero o EndNote, ¿vale? Pero sí que considero que la utilización de Mendeley es especialmente positiva porque es utilizada por mucha gente y cuando compartimos recursos o compartimos nuestra propia selección de artículos científicos con otros compañeros, pues eh, utilizar una que más o menos sea, sea eh, compartida por nuestros compañeros o colegas, pues puede ser de especial utilidad. Mm. Lo siguiente de los que les quiero hablar es algo que también Manuel ya ha remarcado y que tiene que ver mucho con la identidad digital y es que hoy en día no podemos eh, ser investigadores y ser totalmente ajenos al contexto digital en el que también eh, nos desarrollamos como investigadores y como personas, porque eh, la identidad digital de los adolescentes de hoy, por ejemplo, no solamente se desarrolla en el ámbito social y a través del reconocimiento del grupo, sino también en el ámbito, en el contexto digital. Pues de la misma forma esas relaciones en el contexto digital a nivel profesional y desde el punto de vista de mm, como investigadores, pues también es importante tener, con, tener contemplada esa perspectiva y potenciar de alguna forma esa imagen o esa identidad digital que queremos proyectar en redes como investigadores, porque es una forma también de entrar en contacto con otros investigadores y desarrollar, por ejemplo, proyectos conjuntos, como estábamos comentando antes, pero también proyectar nuestra propia imagen personal. Esa imagen personal... No, no tenemos que, que utilizar absolutamente todo, pero sí puede ser una vía para dar a conocer nuestra investigación o nuestro trabajo. De alguna forma, la universidad también tiene un compromiso social, para generar investigación y que esa investigación tenga un impacto social o en el tejido eh, económico, pero no solo económico, sino también eh, social de, nu de nuestro contexto. Y la forma de difundirlo puede ser difundirlo a través de redes sociales y, y difundir nuestra producción científica bien a través de blogs, de redes sociales o, por qué no, de redes académicas e investigadoras como las que comentábamos antes, en las que eh, lo que vamos a hacer es compartir la producción científica que hemos generado a través de ResearchGate o a través de Academia, por ejemplo. Bueno, los repositorios que les voy a comentar son, por un lado, el repositorio de la ULL, en el que pueden consultar eh, producción científica del profesorado de la universidad y, del alumnado de la universidad también, porque se alojan los trabajos finales de grado, los trabajos eh, finales de máster de, del alumnado de máster. Y, por supuesto, una base de datos de referencia para el alumnado doctorado es eh, Teseo donde se alojan las tesis de, de, doctorales del alumnado de tercer ciclo de, de toda España. Lo siguiente que… Sí, ahora bueno, cinco minutitos, ya estoy terminando, no pasa nada. Lo siguiente que les voy a comentar no tiene que ver específicamente con la producción científica, pero sí que es muy importante porque muchas veces las experiencias paralelas que tenemos en relación al desarrollo de doctorado nos permiten también tener un aprendizaje personal que repercute también en nuestro proceso de investigación. De alguna forma, participar en actividades de investigación que no están directamente vinculadas a la tesis doctoral, pero que nos permiten desarrollar un aprendizaje, nos van a permitir aprender y aplicar ese conocimiento en nuestra línea de investigación concreta o en el proyecto que nos estamos, eh, nos estamos proponiendo afrontar. De la misma manera, eh, podemos conseguir financiación o becas de distinto tipo que eh, nos permitan desarrollar esas propuestas. En este caso, hay convocatorias de financiación específicas para el desarrollo de proyectos de innovación, quizás eh, mucho más para eh, estudiantes que ya están en eh, postdoctorales y demás, más que para eh, predoctorales, pero sí que hay becas específicas para eh, estudiantes eh, predoctorales, como son las becas FPU, FPI, eh, y, y este, esta específica del ámbito jurídico, jurídico que les he comentado aquí, y por supuesto becas de movilidad para asistir a otras universidades, a cursos, a formación o incluso para el desarrollo de… Eh, un doctorado en otra universidad o para afrontar eh, estudios específicos en un ámbito concreto. Concretamente ahora mismo están abiertas las becas eh, Santander, que les he puesto la referencia ahí, que pueden eh, ir a buscarlas para que tengan un poquito más de información. Una de las cosas importantes y que tiene que ver con la calidad de las revistas que les comentaba antes tiene que ver eh, con las listas o los rankings de las revistas de publicación. No es lo mismo publicar en una revista que está en un primer cuartil que eh, en, ot en otras revistas que están en otro ámbito, que son, de, que son secundarias, por decirlo así. Entonces, este tipo de elementos también tenemos que tenerlos en cuenta, pero sin duda alguna la guía del de director y o las directores de tesis va a ser clave para el desarrollo de este tipo de publicaciones en este ámbito, y lo digo porque Manuel para mí en este caso así lo ha sido. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta y que es muy importante tiene que ver con el plagio, por supuesto, tanto la tesis doctoral, TFG y TFM, son pasados en este caso en la Universidad de La Laguna y me consta que en otras universidades también a través del sistema Turnitin. Turnitin es un sistema antiplagio que lo que hace es recopilar eh, artículos científicos e investigaciones eh, y en general documentación que está presente en la red para comparar esa documentación con el documento que pretendemos someter a un sistema de plagio. Entonces, el, el sistema devuelve un informe donde identifica aquellas citas que son iguales o que se asemejan en un determinado porcentaje al eh, documento original y es capaz de identificar además la fuente original. Normalmente, cualquier artículo científico debería tener un índice inferior al 30 vale. Si fuera superior a ese índice pues estaríamos eh, considerando pues que, que se ha cometido plagio en este caso. Entonces es muy delicado y tenemos que ser muy consecuentes con eh, el uso de las referencias que estamos utilizando, el porcentaje que se, que de referencias que se está utilizando y también con la, el adecuado uso de las normas de citación en función de las áreas de conocimiento en las que estemos situados, que dependerá también pues, eh, del, de la norma que, que se esté utilizando. Una de las cosas para finalizar, y ya queda como, como regalo un poco de la sesión, es eh, la utilización de escritorios virtuales y en este caso lo que hemos hecho es generar un escritorio virtual para investigadores al que pueden tener acceso y ahí lo que hemos hecho es hacer una relación de todas las herramientas que les he ido comentando durante la sesión de hoy para que lo tengan disponible y además lo tienen en ese enlace aunque también les dejaremos eh, la presentación para que la puedan descargar y tenerla a su alcance y consultar lo que, lo que consideren. Bueno, alguna, sí, algunas de las recomendaciones que, que queremos hacer están relacionadas, por supuesto, con la gestión de la planificación, con la revisión bibliográfica necesaria para hacer... Eh, un diseño de investigación acorde eh, a la teoría que, en, en la que nos estamos fundamentando y para ello la utilización de las bases de datos que hemos ido, de las que hemos ido hablando o las específicas de vuestro ámbito de actuación son imprescindibles porque de alguna forma es lo que fundamenta el proceso que estamos siguiendo como investigadores. Y eh, por supuesto... Eh, es importante tener al alcance todos estos recursos, por eso también eh, disponer de esos materiales o de esos enlaces que nos van a permitir establecer o, o tener a nuestro alcance esos materiales, pues es especialmente importante. Mm, lo siguiente que, que queríamos comentar, quizás ya más de forma informal, es lo que tiene que ver con la dificultad añadida que supone trabajar en un entorno digital como investigadores y a la vez evitar las distracciones que supone el uso de eh, otros recursos que están más destinados al ocio, pero que de alguna forma estamos compartiendo nuestro espacio de trabajo y nuestra herramienta de ocio en el mismo entorno que tiene que ver pues, a través del ordenador o a través de un teléfono móvil. Y es necesario que seamos capaces de separar o de evitar las distracciones para poder generar un foco y poder tener una dedicación exclusiva a las tareas vinculadas al desarrollo de investigación. Quizás eso tiene que ver también con el desarrollo de técnicas de estudio incluso, pero en este caso podríamos hablar de técnicas para investigadores que quizás nos puedan ayudar a poder eh, desarrollar un proceso de trabajo exhaustivo donde Desarrollemos un proceso de aprendizaje profundo y donde seamos capaces de poner el foco para llevar a, a término también nuestros objetivos y, nuestro, y el desarrollo de la investigación. No sé si… bueno, si quieres comentar algo, Manuel. Vale, perfecto. Y bueno, simplemente eh, tener en cuenta que esa trascendencia o esa implicación también en el ámbito digital tiene que ver también con las posibilidades de difusión del trabajo que estamos generando y eso nos va a permitir no solamente quedarnos con nuestra investigación en un cajón y para nuestro colectivo, sino generar también ese impulso de cara al exterior, al exterior y dar difusión y tener contacto también con otros investigadores que a lo mejor están haciendo investigaciones similares y que nos van a ayudar también a potenciar o a continuar profundizando y a establecer sinergias en ese proceso de investigación. Bueno, eh, este sería el QR que les va a permitir escanear para descargar la, la presentación y bueno, tienen ahí los enlaces con las herramientas y, y el escritorio virtual que, que bueno, pues esperamos que les sean de utilidad y que puedan, y que puedan consultar.